Si la provincia te bueno. aprueba a vos, no bueno, hace si falta entonces que lo inscriban. En pero lo que pasa es que la norma, la norma de registro, porque ahí hay.. Pero si a vos te ah, no la municipalidad, sí. vos de la si sí. ha aprobado todo eso, o podés comercial en la ciudad. Sí, pero para la norma a nivel nacional, el registro nacional de registro nacional productor es obligatorio. Porque, a ver, acá hubo jurisferencia <ríe> muy complejo, pero la jurisprudencia lo que te dice es. Como está produciendo un alimento, es, es complejo, porque es decir, a ver, ¿qué hace? Eh, eh, pues yo necesito he un registro de un productor, que después, si no me hace el tráfico no me importa, pero yo necesito he ese registro de ese premio. La norma en lo que es redes, paga de que la que la ley muy más, pero está claro que dice que si sos un productor agropecuario, cualquier cosa que produzca, necesitas un registro. Necesitas el registro nacional de productor agropecuario. Haga animales, haga soja, haga tomate o haga. Sí. Siempre sí, convencionalidad la norma lo contempla así. Después está en ese monitoreo, que te puede tocar no, y cuando vos detectás que no hay un tráfico federal, la responsabilidad de seguimiento, de no conformidad y de aplicar la sanción te lo va a aplicar la provincia. ¿Se entiende más o menos ahí? ¿eh? Complejo. Sí, es muy fino por un tema, es muy complejo el tema de decir legal. Por esas responsabilidades este, que compartidas entre qué tráfico federal, qué es nación, qué es provincia y qué municipio parte del pueblo. El ¿Y ¿Y ¿Tú del, del número de empaque habilitado que no para todas las hortalizas es necesario exacto, porque las hortalizas no, no tienen empaque no pasan por empaque y eso que hay una lista de las que sí de las que no ¿eso sería el sello claro el número de empaque ¿o? no, eso por el rostro lo que sea, no, yo pero porque hay tipos de producciones que no, no requieren, pensando en hortalizas en el chuve, además y demás, no requieren empaque eh, perdón el, la resolución la norma 27 que nombra ahí Esteban, sí, sí. es la que dice que hay un estado de especies que deben estar procesadas en lugares habilitados por el organismo competencia. Entonces aquellas especies que no están en normas propias de la cenaza en el mercado interno, por razón, como puede ser cítricas, eh, de, de pepita, entran en esta norma. Y ahí en esta norma es donde Senaza cenaza habilita los impactos de la localiza, y es ahí donde el registro de las especies bajo esta normativa, que es un poco vieja, pero es la que engloba Eso es el registro del empaque. Y el sello clave es el número de identificación que lleva, en el caso de la fruta cabiza de exportación donde indica el número de empaque y la fecha de proceso. ¿Y si no es para exportación, entras con la 27. Exacto. Y, ¿Y abarca todo aquello que es marcabilidad. No, para nosotros poder decir al productor ¿Quién necesita pasar por un empaque habilitado, qué no. Hay una lista en qué. Pero por ejemplo. En esa, en esa 297 te dice especies si ahí están casi todas las revisas de hoja. Pero el Senaza no tiene, una norma, no tiene una para eso. Lo que hace es habilitar el empaque para incluirlo dentro de esta norma. O sea, por eso, hoy un productor de tomate que lo que hace en su propia quinta, cosecha tomate, lo va poniendo en cajones, no tiene ningún impacto. Nos pasó, la hora de plantear, porque nos pasó en tiempo, no sepa que no va a Claro, ahí hay. En su momento, eh, cuando empezaron a aparecer los controles en los mercados, eh, a la par, eh, apareció lo de Reispa. Y también está en el Estado 97 donde por un lado se decía que con el respa podía circular en el mercado si los controles se alcanzaban, y por otro lado estaba el 97 que dicen es que está procesado en un lugar habilitado. Entonces hoy en el tiempo se está yendo a que pasen por un lugar habilitado, un empaque, o sea que tienen que un empaque, y a la parte en la respa, Hace ¿no? 10 años atrás en el respa se a esto, porque el 97 era muy bien en este Pero por ejemplo, con los y también. No tienen como empaque habilitado, entonces eso qué pasa, ¿por no corresponde...? No, tendría de... que estar dentro de la... O sea que tendrían que los agricultores tendrían que tener no, un todo empaque todo. para... Después está la otra problemática, que se planteó un poquito recién de... ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un organismo, el un pueblo, en cuanto se va del campo a, al, al empaque? si va del campo y en la fuente, en el mercado, se pasa por prácticos federal, en los municipios entonces, muchos organismos de competencia que tienen incumbencia y están muy nuevos en el nivel de responsabilidad. Sí, más es en es la la esto, esto, esto en tema de empaque pensado con Cítrico es fácil, porque el mismo empaque tiene todos los datos de lo que está apagando. Tiene distintos respas en el mismo empaque. Y por en la misma cinta, puede pasar distintos respas. O sea, si son más, más claros roto, pero. Sí. Entonces, y, ellos tienen todos los datos de eso. En cambio que sea como si vos, un, solo, un solo rejo, un solo productor de tomate, te va. Ese es el responsable y lo que está en la cuenta. Es, es eh, pero eso este es complicadito. ¿no? Eh, a ver qué más. Después, bueno, le estoy mostrando un poco de etiquetas. Sigue siendo todas las mismas, pero básicamente te dicen que tiene que tenerlo y no como, Así que vas, ya, lo pueden ir y como yo. Eh, ah. No, te está quedando sin batería. Ahí va. Lo mismo. Esto es cítrico, mucho más fácil. Acá si sí tenés lo que es código de barra, tenés empate, tenés mucho más información. Acá tenemos eh, distintas... A, a veces pueden hacer esto, entonces van eligiendo, van poniendo, van eligiendo el tipo de, de, de productos que, que van a comercializar, si es de lechuga, si es de espinaca, si es acelga. Porque hacen una sola etiqueta. Esas son opciones a veces que... Ah, bien. Lo mismo, son todos los temas de los distintos ejemplos de etiquetado. Seguimos con lo mismo. Hay después distintas situaciones que se complican, ¿no? Cuando empezamos, como decía vos, con el tema de acerca, cuando va mojado, es complejo también. ¿no? Por el tema de la etiqueta, o no se aire, tiene ser etiqueta más plástica, pero bueno, eso es. Hay temas que hay que que como solución. Eh, ¿Y qué más les voy a contar? Le voy a contar un poquito de sobre el monitoreo. que hace Senasa a nivel federal? A ver, eh, Senasa tiene un plan de monitoreo a nivel federal. Donde eh, lo que pretende es, yo digo, es, es el modo es que te va a decir realmente cómo está toda esa cadena. Te va a decir si ese productor está inscrito, si se hicieron buenas prácticas agrícolas, si, cómo son los productos, cómo está el tema etiquetado y te termina haciendo esto, te termina haciendo todo, para mi entender. ¿Qué sería? A ver, eh, a nivel nacional, ahora voy más, más fácil, pero hay como. Tres tipos de, de, de plan de, de monitoreo Hay un tema animal y un tema vegetal Yo el vegetal Hay tres clases de monitoreo Tienes un monitoreo de importación Un monitoreo de exportación Y un monitoreo de mercado interno eh, ¿Qué más? A ver, estos son los puntos básicos Esto, esto es larguísimo que Voy a intentar que entiendan un poco A nivel central hay un área que es, eh, es la crea Que lo que hace es elabora, digamos, hace un diseño anual de un plan de monitoridad Ahí es donde se va a decidir, en función de todos los datos ante los años previos que uno tiene, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar muestras de, no sé, de hortaliza, van separando por grupos, pero vamos a empezar en hortaliza. Bueno, este año vamos a hacer, no sé, lechuga, tomate, apio, acelga, todos esos datos. Es una evaluación de riesgo que se hace, es medio complejo, pero básicamente es por la cantidad de producción, por el consumo, por el riesgo del consumidor, si se comen muy chicos, si se comen más adultos, vamos a hacer una dieta. Y en función de todo eso, dicen, bueno, hoy hacemos esta 15 organizaciones. Vamos, vamos a hacer las que entran dentro del monitoreo. En función de un tema estadístico, se dice en cantidad de muestras que se hacen. Esto es importante porque las muestras tienen que ser representativas a nivel nacional. Entonces a veces hay que tener cuidado en comparar. Eh, un plan de monitoreo a nivel nacional con un plan de monitoreo de una provincia que lo hace en la zona de la plata por ejemplo eso es, es. O sea, yo no puedo cerrar ese plan decir que si me dio una no no o hace sea, que hay no conforme el 20% eso pasa en la plata o pasa a nivel nacional porque uno empieza a tomar muestras de tomate toma muestras de tomate en la plata en corrientes en salta y en mendoza eh, qué más eh, para sí me pasó no sí. Ah, no, no regresar por Después está la gestión de la planificación. La gestión entran, por ejemplo, los chicos, porque, bueno, planifica todo muy lindo desde central y se, eso se tira a las regionales. Entonces, bueno, tenés que cumplir en función de la época del año con este monitoreo. Cuando, en función de, esa, de ese grupo que eligió el análisis de riesgos, bueno, y bueno, tomate es tal época y tales regionales, se las está regionalizando. Entonces se le pasa la información, se les asigna, digamos, una, una, una tarea y eso es público. Los montereos, ¿dónde haces los montereos se pueden hacer a campo? Se pueden hacer en empaques o en función de alguna denuncia también, nivel puntual. Acá donde entramos la eficiencia de ese recurso y lo bueno de tener un registro, se tiene se un registro de lo que es un impacto o centro de acopio, donde uno toma, donde se presenta en su lugar, puedes tomar en un mismo momento tomaste cinco refas diferentes, es lo mismo que ir a cinco establecimientos. Eh, ¿Qué más? Se analizan las muestras, las, las muestras se analizan con metodología validada, se hacen en laboratorios de red, eso es importante, no hay muchos en la Argentina. Laboratorios de red son laboratorios que hoy tienen eh, GLP, que son buenas prácticas de laboratorios, que estar acreditados ante la OAA, que eso es complejo, que la OA es el organismo que acredita en Argentina bajo la órbita de la que como que ese es el organismo de referencia mundial para estos casos, por ejemplo, para laboratorios. Entonces, las muestras no se hacen en cualquier laboratorio estas muestras son carísimas no caras, carísimas entonces acá hay, acá hay un bastante complicidad que si tomamos 2000 muestras de producto y las mandamos, porque cada muestra lleva su metodología para tomar la muestra una, hay todo un procedimiento para cómo se manda el laboratorio los tiempos del laboratorio, los avisos que tiene que dar y demás comunicación al resultado del laboratorio hay una forma de comunicar el cual está y gestión de los resultados no conformidad, conformidades y no conformidad ante las no conformidades que son excesos exceso puede ser porque es un producto aprobado pero mal usado tiene un exceso como decía el caballero, yo puedo tener una dosis de un medio litro por hectárea de cipro le estoy poniendo un litro y medio quizás tenga un exceso cuando le presto un periodo de carencia, que es el tiempo desde el uso a cosecha, desde el último uso a cosecha puedo tener un exceso o un típico resultado que es la no conformidad típica que es el desvío de uso estoy usando una ciprimetrina que está aprobada para lechuga, la usé en amplio. entonces la normativa la normativa, los límites más